Sí, sí, sí. yo voy a saltar esto y también. Hay que... No, no, hombre, está es <risa> no, señores, el trabajo. <risa> Nosotros Eso lo no llama a un director. Tenemos sí, en el que, estudio hay... al director provincial de salud, al doctor sí. Luis Rosario so Socías que asaltó el hecho, él tiene capacidad de hacer eso, porque estamos en emergencia nacional. Buenos días, Luisito, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Cuéntame. Buenos días, la ¿Cuál es la información que quiero darle al país? Sí, sí, rápidamente, iniciamos hoy ya con aproximadamente 14 centros de vacunación diseminados en toda la provincia. Entonces, ¿dónde están esos centros? Casa Senatorial para las personas que viven desde el Parquecito de los Mártires para allá afuera. La zona azul. La Casa Senatorial. Tenemos la cancha de, del San Martín, el techado de San Martín. ...para la gente de esta zona... Sí. ...también tenemos la ciudad agropecuaria... ...ciudad ganadera, como le quieran decir... ...salida a Náhuatl... ...salida a Náhuatl, todas las personas... ...de la Toribio, todas esas urbanizaciones por ahí... Al lado del seguro. Sí. Como ...la Capilla de la Altagracha... ...en el sector de los Rieles... ...cerca de la Dirección Provincial de Salud... ...Capilla de la Altagracha... ...Centro Médico Siglo XXI... ...en la calle Luperón... ...en su despacho de vacunación que tienen ahí detrás... ...la gente de esta zona... ...de la Sánchez, toda esa parte por ahí... Detrás de la fortaleza y todo eso. Eh, tenemos que corregir algo con respecto a eso que tenemos ahí. Por eso estoy aquí. Porque es algo de eso que ha variado de también. ¿De 75 años? No, no, no. Eh, se ha avisado de 70 años en adelante. Sí. Esa Tú publicación. Dices, no dice de la ubicación. nosotros Eso salió en las redes, pero te debemos aclarar que es de 70 años en adelante. También tenemos centro de vacunación en el Centro Médico Doctor Ovalle. En el área de vacunas, el no está Centro está Médico Toro Valle uh -huh. también. Esta mañana. Club 27 de Febrero en La Javiela. Sí. Centro Comunal Pablo VI allá arriba, Duarte arriba. Uh -huh. Club Los Profesores para toda el área de Vista al Valle. estos son los que arrancan en el día de hoy. Ya ayer iniciamos la Casa Senatorial. Mañana habrá más centros. A través de todos los medios informaremos dónde estarán también. Además, estamos iniciando hoy con Pimentel, Castillo, Villarriba y Arenoso. Iniciamos hoy, Arenoso, Arenoso, Bajo Techo de Arenoso, Villarriba, Bajo Techo de Villarriba, Pimentel, Bajo Techo de Pimentel, Frente al Parque, y en Castillo, en el Centro Comunal de Castillo. Mañana iniciamos con los municipios de, de Las Guaranas, en un local que se llama Blue, Frente al Parque, y el municipio de Hostos, ...en el centro comunal que está frente al parque. Pasado mañana iniciamos con cenoví Aguayo, La Peña y Jaya. A través de estos medios estaremos informando... ...dónde estarán ubicados cada centro de vacunación. Para personas mayores de 70 años en estas dos semanas... ...luego que culminemos los de 70 años en adelante... Vamos con los de 60 a 70 y así iremos bajando cada dos semanas, le iremos bajando 10 años. cada Doctor, dos. me preguntan bien? aquí el ensanche Duarte y el Madrigal, ¿dónde deben ir a vacunarse? El ensanche Duarte y Madrigal, bueno, están cerca de, de, la, de la zona de la ciudad ganadera. De la ciudad ganadera. En, ahí tenemos mucho parqueo, mucho espacio para sí, todo el mundo. Sí. Que, Estamos atención. buscando lugares principalmente que tengan mucho parqueo y que Correcto. sean asequibles. Así que, y oigan algo: vamos a tener dos semanas en cada centro. No hay ne la necesidad de ir tantas personas juntas el primer día. Claro. Eh, tenemos una media de vacunar de 200 a 300 personas por día. Vamos a regar esa cantidad de tickets. La gente que entienda que poco a poco, poco a poco, ayer tuvimos una asistencia enorme en la Casa Senatorial y vacunamos casi 600 personas. No queremos eso. Queremos 200 o 300 de manera tranquila. Porque vamos a tener 15 días en cada centro de vacunación. Hay unos extranjeros, escúchame amado, los extranjeros, Ajá. por ejemplo, eh, los venezolanos, eh, africanos que estén aquí, to... ¿se pueden vacunar? Mira, todas las personas que residen en el país de manera legal, sí. de Ilegal. manera legal, Ilegal. Es, Ilegal. Es, son parte de nosotros. Claro. Y tenemos un venezolano, y está aquí con nosotros, el venezolano no puede comer, hay, hay, hay que vacunarlo. Sí. Entonces, su rango de edad. Todo el mundo se va a vacunar. Y los fines de semana, sábado y no, domingo. No, sábado y domingo no, solamente no de lunes, vacunación. lunes a viernes. De salvo. lunes a viernes, ok. De 8 de la mañana a 4 de la tarde. Bueno, bien. lo extendieron hasta las 7 de la noche. Ah, okay. De 7 de la mañana a 7 de la, de noche, la noche porque ya desde, desde mañana miércoles sí. el toque de queda entonces inicia a las 9 de la noche. Sí, sí. sí entonces vamos a estar trabajando, vamos a tratar de no aglomerarnos mucho. Y que cada centro vacunemos de 200 a 300 por día. Y terminaremos en 7 u 8 días, terminaremos con el grupo que nos corresponde. Cómo no. Pues gracias, Luis. Eh, Doctor, pero entonces, eh, si, si, no, si no se vacunan los ilegales y entonces esto se contagia, ¿no habría un foco ahí? Mira, el que, el que, el que está ilegal, ¿cómo tú entras a un centro de vacunación y le tomas los datos a una persona ilegal que ni siquiera documentación tiene? Ah, bueno, Todo no caso, va ¿no? a un sistema de información que uh -huh. nosotros tenemos, donde cada quien va con su número de identificación personal, su nombre, su dirección y su teléfono. Porque a cada quien se le entrega una ficha sí, que dice claro. cuándo le toca su próxima dosis de su vacuna y a dónde debe ir entonces a vacunarse. Doctor, entonces usted tiene que estar sí. regulado. La efectividad de la vacuna. Estamos colocando la Sinovac, ¿verdad? La China. Sí. ¿Cuál es la efectividad? Hasta Mira, ahora? Eh, a mí me vacunaron hace como, como 50 años contra la polio, y tuberculosis, y yo no sabía ni siquiera la efectividad de eso. <risa> <risa> señores Luis Rosario Socias. Vamos a vacunarnos con confianza Exacto. que todas las vacunas son efectivas Así es. y esa gente no yeah. inventa señores, mire, esa gente no inventa no. Ella, no, claro, ella, claro porque no está aprobada por la OMS claro, claro. todas están aprobadas y mira algo, esta vacuna que estamos utilizando ahora que es la que menos te tumba porque mira la AstraZeneca dan durísimo yo me la puse junto con el sector salud y duré dos días malo. Ahora, estas sí no va que son especiales para personas de más de 60 años, porque dan menos manifestaciones, ¿tú sí, comprendes? Y el, el, el paciente la pasa mejor. Pero esas tracénicas durísimas. Bueno, ahí está. Gracias, Bien, por gracias a traerlo. Luis Rosario, director sí. provincial de salud, por las informaciones y las aclaraciones. Recuerden, el tiempo ya varió, ya no va a ser hasta las 4 porque ha cambiado también el toque de queda a partir de mañana. Muy bien, señores.